Vamos a pasar ahora a definir el concepto de inteligencia emocional. Mirar este concepto, a pesar de que fue popularizado por Goleman con el bestseller Inteligencia emocional, él hace una aproximación más general, donde no solo se incluyen emociones, sino que se incluían atributos de personalidad o variables motivacionales, y ya fueron eh, Salovey y Mayer los que de alguna forma dan una definición de lo que es la inteligencia emocional que está más propiamente centrada en emociones. Eh, para ellos las emociones son unas habilidades y por tanto unas habilidades que se pueden ir aprendiendo, ir adquiriendo y concretamente distinguen una serie de habilidades que constituyen el constructo de inteligencia emocional. Por un lado estaría la capacidad de identificar y expresar emociones por otro lado, estaría la capacidad de comprender los estados emocionales. También dan importancia a cómo las emociones facilitan los pensamientos y, finalmente, la manera en que las personas son capaces de regular sus estados emocionales. A, a continuación, vamos a pasar a ir eh, definiendo y viendo más en profundidad cada una de estas habilidades, pero por tanto, nos quedamos con que son cuatro ramas fundamentales percepción y expresión emocional comprensión emocional facilitación emocional y regulación emocional con respecto a la regulación emocional eh, la abordaremos en el último vídeo de este módulo y le dedicaremos un poquito más de tiempo pues bien vamos a pasar a la primera habilidad o lo que es lo mismo a esa habilidad de identificar y expresar emociones esto es absolutamente fundamental para hablar de inteligencia emocional, para propiciar un conocimiento personal. Si yo no sé lo que siento, difícilmente puedo saber cómo gestionar, cómo manejarme en la vida, cuáles son las metas a las que aspiro, cuáles son las cosas que me gustan, que me disgustan, las personas con las que me gusta compartir, las personas con las que no me gusta compartir. Y hay muchas personas que lamentablemente por unas u otras razones han perdido ese contacto con su mundo emocional de tal forma que tienen verdaderas dificultades para saber cómo se están sintiendo así que uno de los componentes fundamentales de la inteligencia emocional será eh, aprender a identificar a conocer cómo me siento, qué estoy sintiendo al mismo tiempo es importante no solo saber cómo me estoy sintiendo, sino ser capaz de verbalizar o de comunicar a los demás qué estoy sintiendo y, por tanto, cuáles pueden ser mis necesidades. Hay personas que se sienten mal porque eh, creen que otras personas no responden a sus necesidades emocionales pero sencillamente las personas no responden a sus necesidades emocionales porque no son adivinos, porque no pueden adivinar lo que los demás están sintiendo. Entonces, tan importante es identificar nuestras emociones como saber expresarlas y también sería una habilidad emocional saber identificar o darnos cuenta de las emociones de nuestro interlocutor. Bien, pasamos al segundo núcleo de habilidades. Son esas habilidades que tienen que ver con la comprensión emocional. Eh, la comprensión emocional es una habilidad bastante compleja. Incluiría darnos cuenta de que las emociones no son respuestas simples, respuestas sencillas, que a veces pueden ser bastante complejas, por ejemplo, que una misma persona podría generar en nosotros el sentimiento, sentimientos encontrados como el de amor y el de odio también eh, implicaría darnos cuenta de qué significado tienen las emociones eh, y qué nos están diciendo al respecto de lo que nos sucede cuando abordamos una relación interpersonal y vemos que nos hace sentir triste. De alguna forma, esta tristeza podría estar poniendo de manifiesto que esta relación se está acabando o que estamos entrando en un proceso de pérdida. Pero también es importante en esta habilidad de comprender las emociones, entender cómo las emociones van eh, experimentando una transición y cómo se va pasando unas emociones a otras en función de cómo se van desencadenando los acontecimientos. Así podíamos estar en principio experimentando una emoción de enfado porque sentimos que una meta eh, puede sernos arrebatada y, sin embargo, si luego conseguimos gestionar la situación de forma adecuada, sentirnos satisfechos porque hemos logrado nuestro objetivo. Con respecto a la habilidad de la facilitación emocional, eh, tendría que ver con el cómo las emociones muchas veces van a facilitar nuestros pensamientos, qué duda cabe de que distintos estados emocionales generan distintos procesos a nivel cognitivo, por ejemplo, se sabe que las personas cuando están alegres se muestran mucho más creativas y al mismo tiempo el individuo tiene la habilidad de recrear mentalmente eh, lo que llamamos escenarios emocionales. Eh, no hace falta atravesar cada una de las situaciones que imaginemos para eh, intuir cómo nos vamos a sentir. Podemos recrear situaciones en nuestra mente y recrear las emociones que esas situaciones nos harían experimentar, lo cual va a facilitar nuestra toma de decisiones, saber si es importante para nosotros tomar determinadas decisiones o no tomarlas.